Un futuro tan intenso y real como nuestro presente. Un trágico pasado. Sus consecuencias en un mundo sustentado en la enfermedad, la muerte y las diferencias de clase. Charlotte. Alerta de spoilers. Bajo tierra, en un reactor nuclear subterráneo, allí comienza esta impresionante historia. Un relato que bien podría ser nuestro día a día. Nos presenta Amy, que debe reiniciar el reactor para el Ministerio de Energía. Rápidamente comprendemos que estamos en un futuro no muy distante, aún sin acabar el siglo XXI, que ella está enferma y debe cumplir el trabajo que se le asignó a cambio de un billete de lotería para que le den una dosis de la vacuna que, dicho sea de paso, hay que recibir de por vida porque al momento no hay cura definitiva. El país se encuentra devastado por la guerra de recursos entre naciones, Tercera Guerra Mundial. Los bombardeos aniquilaron a gran parte de la población y tanto las ciudades como el campo están prácticamente destruidos. Los niveles de contaminación están, decir, por las nubes es poco. El cielo se encuentra cubierto bajo una atmósfera marrón radioactiva y proliferan bloques verdes de uranio luminiscente, principal fuente de luz. El gobierno está a cargo de los ministerios, con el de energía a la cabeza, seguido por el de medicina y conocimiento. Este se sustenta gracias a una guardia con mosquetes y bayonetas que mantienen el orden y la clase rica rebautizada como aristócratas, la oligarquía, que financia un estilo de vida de privilegios mientras la mayor parte de la población apenas se las arregla para sobrevivir. De estos últimos, los que mejor, entre comillas, están, son aquellos que pueden llegar a acceder a trabajos en los ministerios. Un caso aparte es la servidumbre en las casas, porque, obvio, los ricos en serio no trabajan. La enfermedad se llama Green Lung, a causa de la radioactividad y la polución. La gente empieza con problemas respiratorios, y cardíacos, fiebre, dolores de cuerpo intensos. Luego le sigue el sangrado, las manchas en la piel, el mal olor por la gangrena y la aparición de bubones. Bueno, por si no notaron, estoy describiendo los síntomas de la peste bubónica. En este lúgubre ambiente existe una leyenda, The Reaper. The Reaper vendrá a buscarte y sus mensajeros son los cuervos de ojos rojos. Siéntete libre de acercarte a un acólito para que te dé más información sobre la obra que realizan. Leer es primordial y en este juego se puntualiza que para no repetir la historia y peinarla la contrapelo hay que conocerla, por eso la importancia de los libros. Durante el desarrollo de la aventura... Amy deberá poner a prueba su estómago y su valor para salir adelante. Ya en las filas de la rebelión, verá cómo le arrancan la vida a sus seres queridos. Se infiltrará en edificios, escapará de la cárcel, transitará a la zona de cuarentena y recorrerá los túneles del subte. Descifrará algunos enigmas y ella misma tendrá que cargarse varios cuerpos a cuesta si quiere llegar al final. la importancia de toda aventura radica en las decisiones que el héroe y heroína toma a lo largo de la cruzada. Aquí se hará precisamente hincapié en este asunto y en el rango de acción del que disponemos, en cómo estas decisiones nos definen, la responsabilidad y las consecuencias. Llegado al final, habiendo pasado incluso hasta un viaje místico, Amy deberá elegir con su ballesta qué futuro quiere. Tres posibles escenarios definirán este magnífico juego, que busca hacernos tomar conciencia sobre la potencialidad de la humanidad, tanto para crear como para destruir. El capitalismo y los regímenes totalitarios solo conducen a la muerte, perpetúan las injusticias y no podemos sucumbir al biologicismo.